audiblemente, pueden marcar estrella 9 para levantar su mano. De, el comentario público se limitará a tres minutos y un cronómetro aparecerá en la pantalla para que puedan ver. Una vez que todos los comentarios se han escuchado, eh, el anfitrión va a tocar los comentarios ya grabados. Si están haciendo comentario eh, en vivo y también eh, mandó un comentario grabado. No se va a tocar este, coment este el segundo comentario. Una vez eh, un intérprete va a estar preparado para ayudar a cualquier persona que necesite ayuda. Eh, los que necesitan interpretación eh, van a tener tiempo adicional, según la ley de brand Los que están eh, escuchando por medio del es de canal español, eh, Apaguen su eh, interpretación eh, para que se escuche su voz durante la reunión. Después, una vez que ha terminado su comentario, puede integrarse de nuevo al canal de español. Gracias. Gracias. Punto número dos, anuncios de los miembros del subcomité. Vamos a comenzar con cualquiera que quiera hacer un comentario. Ok. Eh, aprobación de la minuta. Concejal Rogers, ¿tiene algún comentario sobre la minuta? Okay, no. Entonces, vamos a adoptar eso según he entregado sin ningún cambio. Punto cuatro, comentarios públicos. Cualquier persona puede eh, hablar con este ente para los puntos que no están en la agenda, pero sí están, que sí están en el eh, asunto tema. <coughs> Tenemos a alguien que quiere hacer un comentario público en línea. Ok. Punto 5. Esto va al jefe Cregan o un subdesignado para una actualización en los temas actuales. Buenos días a todos los del subcomité. Solo tengo dos actualizaciones breves. Estamos eh, coordinando con el equipo de participación comunitaria en la ciudad de Santa Rosa y este sábado vamos a tener el primer programa de compra de armas. Va a ser de 11 a.m. a 3 p.m. este sábado, el 22 de octubre, y va a estar ubicado en el privado, eh, propio privado. 301 Fulton Road es una iglesia. Hay instrucciones en línea y en las plataformas de medios sociales que, si ya tienen un arma que quiere, del cual se quiere deshacer, eh, lo puede llevar. No se va a hacer ninguna pregunta, no se va, le va a pedir identificación. Y si eh, puede llevarlo, eh, el arma sin balas en el baúl de su carro a la iglesia y son donaciones eh, privadas para financiar este programa. Van a haber eh, 280 dólares para cualquier arma uh, y 300 dólares por cualquier arma, pero eh, 300 dólares para los que son eh, armas de asalto. Esto va a ser este sábado. para que participe, eh, lo que queremos eh, es quitar las armas de las calles eh, para que no se usen en eh, crímenes o delitos de, de violencia doméstica o aún abuso. Eh, es un programa piloto para ver cuáles son algunos de los beneficios, pero agradecemos eh, la participación con el equipo de participación eh, comunitaria. Y también el próximo miércoles vamos a tener a las, en el Veterans Hall Building. eso va a comenzar a las 4 p.m. Eh, y hay más información que sale en los meses. Es donde uno entra con su vehículo. Vamos a ver Vamos a tener muchos socios comunitarios y nuestros oficiales. Eh, vamos a darles eh, eh, meriendas y, y cosas dulces a los niños de la comunidad. Gracias por esos esfuerzos comunitarios. ¿Tenemos algún comentario público para punto 5.1? No hay ningún comentario público. ¿Alguna pregunta o comentario de los miembros del subcomité? Jefe, si no lo ha hecho todavía, si sí puede mandarnos un breve correo electrónico uh, acerca de la compra de armas. No lo pude apuntar eh, y quisiera ponerlo en los canales de medios sociales. Punto número dos, el sistema de cámaras. Este va, parece va a ser eh, jefe Cregan. Y si sí, vamos a dar la palabra al teniente él él también tiene la responsabilidad como eh, maneja de todos los vehículos y todas las complejidades que van con eso. Él es uno de los expertos sobre eh, la, el programa de lectura de, eh, automático de licencias. Vamos a introducir eso y se va a instalar el próximo año. Se lo voy a dar a, a Teniente Phil. Gracias, jefe. Buenos días. Yo voy a estar presentando sobre nuestro las cámaras de EOPR y de vehículos. Eh, un breve eh, resumen general. Tengo una presentación. Listo. Necesito compartir mi pantalla o alguien lo tiene, ¿correcto? Sí, lo tenemos y ahorita lo vamos a compartir. Entonces, voy a comenzar el primer diapositivo. Básicamente lo que... ¿Qué es AOPR? Eh, son le lectores automáticos de licencia de conducir. Es un sistema de cámaras y computadoras que pueden detectar las licencias, las, las placas y la información de registro eh, de vehículos específicos. Esto lo que hace es... Eh, le da información a los agentes del orden público en sus investigaciones en vehículos robados, personas que eh, están, eh, eh, que no están. Eh, estos son, eh, estos los ocupan agencias eh, públicas y privadas dentro de los Estados Unidos. Eh, después vamos a hablar de la cámara, Axon. Eh, Vamos a recibir camas Axon entre abril y junio del próximo año. Esperamos eh, problemas de la cadena de, de su, su, uh, suministro. Van a, instalar en, van a ser instalados en cada uno de los vehículos marcados. Eh, sirve propósitos múltiples. Primero, eh, regraba eh, en la... Eh, graba eh, las interacciones entre los oficiales y, los, y las personas. Eh, sí, también tiene la capacidad de le leer las placas de los carros y tendrá una aplicación sobre todos los MDCs, o sea, la computadora eh, móvil dentro de nuestros carros para que las personas puedan ver el video, pueden comenzar y parar el video, pueden etiquetar su video, y se carga directamente a nuestro evidencia.com, que es lo mismo para las cámaras corporales. En la presentación hay una foto de la cámara en sí. Lo siento, estamos teniendo problemas con la presentación. Lo tengo en mi computadora si quieren que comparta mi pantalla. Eso sería excelente, gracias. Solo quiero ver, eh, seguro que puedan ver las cámaras Axon Fleet 3. Sí, sí lo podemos ver. Esa es en la cámara que va a ser una de las dos cámaras que estarán en el carro, que me ve hacia adelante, tiene diferentes pu puntos de vista. Eh, este es eh, el punto de vista eh, que los oficiales van a ver en su tablero. El tercer punto de vista es otra cámara que es para ver el asiento detrás, para poder ver a las personas que están ahí. Uno puede monitorearlos y asegurar que no están en peligro, no están tratando de destruir algo, que están eh, cómodos y con eh, su cinturón. Eh, la primera Foto es eh, lo que ve la cámara y la segunda vista es que est está aumentado. Tiene un botón de, para grabar enfrente, pero así se ve, va a ver la aplicación en su computadora. Eh, a mano derecha hay otros botones van a poder ver sus videos en tiempo real. Y el tercero es la aplicación para leer las placas. Van a poder ver cuáles son las placas que estaban ahí. Entonces, los usos de ALPR. ¿Para qué usamos los alpr ¿Cuál es el propósito único de estos El propósito principal para los lectores de placas, eh, automatizadas es eh, para las los carros uh, eh, robados o que, que tienen que ver con investigaciones de delitos mayores. Si hay una placa relacionada con un sospechoso en un delito de mayor, eh, violento, eh, uno lo puede poner en el sistema. Y si hay alguien que está tiene la cámara y está leyendo uh, la placa, eso le da una alerta al oficial. Eso también eh, encuentra oficiales, eh, perdón, encuentra personas que eh, los agentes del orden público están buscando legalmente. También ayuda a localizar a las personas que faltan, niños, personas eh, mayores. Eh, todos estos eh, se pueden, la información de ellos se puede meter al sistema de ALPR y si eh, algo sale relacionado con esa persona, les daría una alerta a los, a los agentes del orden público. También ayuda en la investigación de la actividad de los sideshows, también desarrollar eh, pistas en la investigación activas, las investigaciones activas vamos a poder retener un poco de ese datos y esos datos se guarda se almacena únicamente en evens.com yo sé que hay personas que eh, tienen preguntas sobre la retención de datos nuestros eh, cámaras eh, solo almacena los datos eh, en evens.com ninguna persona de los únicos que tienen acceso son los eh, del Departamento de Policía. Cualquier otra persona tiene que buscar permiso del jefe de policía porque tendríamos que buscar esa, esa evidencia dentro del sistema y hay que tener aprobación del jefe para eso. También hemos aplicado para una subvención para tener uh, cámaras ALPR fijos y cuando piensan Uh, la gente sobre estas cámaras dicen, oh, van a ponerlos en toda la ciudad, pero en su mayoría, investigaciones de las cámaras y sus mejores usos, los puse aquí, se pueden, se pueden usar estratégicamente donde uno ha identificado actividad criminal específica, por ejemplo, eh, robos, carros robados, áreas que están sufriendo mucho de esto, tomar unos, unas cámaras fijas colocarlos en las áreas y poder ver los vehículos que entran y salen de esa área durante los momentos que están sucediendo esos delitos. Se integra bien en lo que quisiera hacer eh, el jefe con el Centro de Delitos en tiempo verdadero. Uso autorizado y acceso a los datos. Ya medio repasé esto, pero todas las personas que quisieran usar este sistema ALPR tienen que ser capacitados y estar certificados que tienen permiso de usarlo. Tenemos una política específica que dicta quién puede accederlo y qué, para qué lo pueden acceder. afirma Afirmará en la política que no está finalizado, pero la política dice que ningún usuario autorizado accederá eh, esto sin un propósito legítimo. Cuando alguien llega a acceder en los datos, tiene que haber una razón y tienen que listar la razón por la cual están accediendo los datos. El gerente de los datos, que soy yo, tiene que que hacer auditorías habituales, máximo de cada seis meses, puede ser menos de eso. Eh, tengo que auditar y ver por qué están usando esto y ALPR usos no si alguien eh, estuviera manejando y reciben una notificación en el sistema que una placa ha sido reconocido, reconocido como carro robado o alguien que eh, está eh, que falta que está perdido tienen que determinar si la placa es correcto el vehículo es correcto tienen que verificar los datos uh, para antes de parar al vehículo no es el, el único eh, la única herramienta la última aquí, colección de datos y retención. Eh, los datos no deben ser retenidos a menos que se esté usando en una investigación criminal continua. Eh, parte de evidencia en las diligencias legales o sujeto a, a una solicitud de descubrimiento. Eh, y hay que tener un proceso bien seguro para que las personas puedan accederlo o no. Y las otras preguntas que ya medio contesté, las agencias del orden público tienen prohibido compartir datos con agencias que no son del orden público. Nuestro sistema, con el sistema de evidence.com, hay que tener aprobación si uno no es miembro del Departamento de Policía de Santa Rosa para aún investigar o, o buscar de, entre los datos. ¿Preguntas? Gracias. Yo saludo a los miembros del subcomité. Gracias por la presentación. Un par de preguntas sobre la tecnología. El leer la placa es eh, de uh, ambos uh, vías. Uh, los carros se están alejando y carros que vienen, así. creo que con este Action Flip solo son vehículos enfrente de nuestros vehículos porque la cámara apunta directamente hacia adelante, uh, a diferencia de otros sistemas que tienen cámaras enfrente y atrás. Creo que los fleet trees solo recolecta datos de los carros que están enfrente. Entonces, digamos que está en City Point Road, eh, cuatro carriles. Uh, ¿De cuántos eh, carros puede capturar? Puede capturar tres carriles de tránsito, tráfico. Y estoy interesado en otras uh, agencias cuando eh, se, de, se detienen los vehículos. Por supuesto que, cu ¿cuál es la, la cronología de eso? Yo creo que para nuestros datos ALPR y la manera que lo tenemos, alguien tendría que digitar manualmente eh, listas, eh, eh, sujetos, ese tipo de información. Alguien tiene que meterlo manualmente y mantenerlo por cierto tiempo. Creo que puede establecer el sistema. Uno entra una placa para eh, detención eh, de 10 días se eliminaría esa placa después de 10 días. ese es algo que, que pensamos hacer? ¿Es algún empleado del Departamento de Policía de Santa Rosa? Sí, me parece que sí. Y no estoy claro acerca de PRAs. Eh, como usted dice, las agencias eh, de orden público tienen prohibido compartir eh, datos con otras agencias. Eh, no. Yo creo que cualquier cosa que eh, tendríamos así, tendría que ser sujeto a la solicitud de uh, recursos públicos, pero no estoy segura. concejal Rogers, ¿tiene alguna pregunta? Sí, gracias. Eh, solo quería ver acerca de las cámaras fijas, qué tan eh, fuertes son, si se están moviendo de lugar a lugar. Eso quiere decir que alguien quiere... O sea, ¿qué tan fácil es eh, quitar esa cámara? Yo no he visto una de ellas físicamente, solo tengo la imagen en el di la diapositiva. Son cámaras Flock. Es una cámara que eh, crea estas cámaras, son, eh, con, eh, son solares. Eh, yo creo que uno los, los uh, anexa a algo fijo, así como un poste de teléfono, algo así. También tienen. Eh, eh, palos de metal para meter en la, en la tierra, eh, uno, o sea, tienen que estar lejos de, de poder, de que la, la gente los pueda agarrar. Eh, pero no he, no he visto, no he escuchado ningún problema con vandalismo ni nada de eso. Sí, están, estamos viendo las detenciones de los vehículos y están diciendo que ALPR no debe de, de usarse únicamente para parar los vehículos. Si son registros públicos, piensa que vamos a tener muchas eh, indagaciones si las personas son detenidas para ver si se usó esa tecnología para detenerlos. No sé, no sé si puedo contestar esa pregunta. Yo supongo que algunas personas van a preguntar, pero básicamente lo que hace la cámara, si se fija, en una placa de un carro robado. Es decisión del oficial para no solo decir, ok, sale aquí, entonces es ese uh, vehículo robado. Tienen que verlo, con, porque como to, con toda tecnología podría estar equivocado, eh, porque solo está reconociendo los, las letras en la placa y sacándolo de lo que piensa que es. Entonces, eh, cuestión del oficial, decir, esa es la placa que está concordando con este vehículo y si es así, es el carro que estoy buscando. O sea, uno no lo puede usar para, como propósito único para parar a las personas. Y la última pregunta, si ¿sí un oficial para alguien uh, de, por la ayuda de esta tecnología, ¿tienen que divulgar eso? No sé. No creo que tienen la obligación de divulgarlo. Uh, a la persona que paran, tienen que proporcionarse una razón por la cual los han parado. No sé si tienen la obligación de divulgar que uh, los han parado porque ha salido en este sistema. Gracias. Mi pregunta tiene que ver, usted lo mencionó medio lo mencionó, acerca de las protecciones del cuarto, de la cuarta enmienda, qué pasa si un oficial eh, si eh, encuentra a alguien ¿Y, y cómo podríamos cumplir con los órdenes de búsqueda. Eh, las placas no se deben poner al sistema si no tienen algún tipo de causa probable para detener a la persona. Así como si digamos que hay una persona que lo están buscando por un robo y sabemos que manejan un vehículo específico con una placa específica eh, y estamos buscando a esa persona porque no están en custodia, su placa se podría meter al sistema. Y si un oficial estaría eh, pasando por un estacionamiento, por ejemplo en Target, y el carro de esta persona está estacionado, estacionado en Target, eh, saldría una alerta en, la, en el tablero. Esta placa está en el sistema. El oficial tendría que buscar la placa, verificar que la placa es la placa correcta y por qué ese vehículo, y también verificar el vehículo, porque proporciona color de vehículo, tipo de vehículo, marca de vehículo, no sé si proporciona modelo. Entonces, tendrían que darle un poco de seguimiento y obviamente más, se tendría que investigar más para determinar si esta es la persona, para qué lo están buscando o por qué lo están buscando. Y como cualquier detención, si hubieran, si con, con, eh, los comunicaría con alguien, eh, no los hacen culpable de un delito, sospechamos que están, involucrados, que están involucrados en un delito y el oficial tendría que investigar más. Eh, este sistema no le da derecho a ninguno a buscar dentro del vehículo, sino que eh, información que este vehículo podría, lo podrían estar buscando para algún tipo de investigación o alguna otra razón por la cual los agentes del orden público eh, lo quieren eh, investigar. En este momento lo abrimos a comentarios públicos. No veo a nadie en las cámaras aparte de nosotros. ¿Tenemos alguien en línea para los comentarios públicos? ¿Tenemos alguien en, te en el teléfono? Uh, solo tenemos un número telefónico. Uh, Presidente Fleming, miembro del Subcomité de Seguridad, Mr. Jim Duffy. Eh, eh, quiero agradecerle al Teniente por su presentación excelente, muy útil uh, conseguir esa información. Sí quiero hacer una solicitud al Subcomité de Seguridad Pública respecto a los datos, el recolección de datos el uso y compartirlos con los ALPRs y con respecto a la transparencia pública. Yo le solicito que le soliciten ustedes al eh, un, el Departamento de Policía de Santa Rosa un informe anual sobre el uso de los datos, de compartición de los datos y colección de los datos. ¿Para qué se ha usado en el último año y con quién se ha compartido eh, solo parece que están bajo control mucho, todas las cosas, pero si el teniente está haciendo una auditoría, yo les pido que aud auditen al auditor. Y también hay mucha tecnología, tecnología ahí. Pues recibieron una carta de ACLU esta última semana para ver si eh, pueden hacer una ordenanza de te eh, tecnología de vigilancia para mantenerse al día con todo lo, que, todo lo nuevo que se le está mercadeando a su departamento. Muchos profesionales de tecnología que están creando eh, rápidamente tecnologías nuevas que se pueden usar para la seguridad pública y realmente no uh, miran el cuarto, la cuarta enmienda o cualquier otro derecho constitucional cuando los desarrollen. Entonces, eso les cae a ustedes, los funcionarios electos, para asegurar que estamos protegidos. La tecnología se está adelantando, la ley ahorita. Entonces, ahora que la ley se ponga al día. Muchísimas gracias por tomar mis comentarios. Gracias. Hoy tenemos a Omar. Ahorita les estoy por darle sus permisos. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. O sea, me llamo Oma Figueroa. Yo soy abogado y dueño de negocio pequeño, padre y residente. Y también estoy en la directiva de ACLU y Hospital pues, Center for the Arts, Pero estoy aquí personalmente eh, y los puntos de vista que estoy expresando son míos y no de ninguna organización. Quiero agradecer al comité por ver estos asuntos de manera considerada. Quiero agradecerle al teniente por una presentación considerada. Estoy aquí para hablar a favor de una ordenanza de eh, tecnología de vigilancia, como también eh, proponer una política y también eh, diciendo que esto debe limitar los socios no municipales que tienen permiso de acceder a los datos de ANCR, eh, especialmente eh, poniendo atención a los agentes de eh, migración y también eh, tener, asegurar que se implementen las los, eh, políticas para regulación recolección de datos de las platas y también el almacenamiento eh, tienen los mismos estándares con respecto al acceso, uso, compartimiento de datos y preocupaciones. Hay muchos riesgos a nuestras libertades y necesitan el tiempo de atención de eh, involucramiento eh, de investigación, involucramiento de comunidad. Eh, queremos alentar que adopten una... Ordenanza de tecnología para ver las mejores prácticas para participación eh, comunitaria y asegurar transparencia, rendición de cuentas y supervisión para todas las propuestas, así como la uh, tecnología AR, ALPR. También quiero notar que tengo más de 23 años de experiencia defendiendo los seres humanos usualmente eh, de, eh, eh, acusados de pacíficos de, de cannabis. Eh, y he podido suprimir con éxito eh, donde los agentes de orden público se pasaron sus límites y violaron los derechos humanos. Entonces, me preocupa mucho eh, la vigilancia eh, sin autorización previa. Y si tienen un sistema ALPR que está eh, realizando vigilancia eh, general sin aprobación judicial, eso es sospechoso porque... Todas las búsquedas sin causa son ilegales. Mírenlo porque este es un asunto que debe investigarse. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Ya no tenemos más manos levantadas, pero sí tengo algunos comentarios grabados. Hola, yo estoy llamando acerca de punto de la agenda 5.2 y quiero decir que eh, en el programa de vigilancia me parece que es una idea excelente donde no se tiene que preocupar por eh, leer la placa de alguien sospechoso, eh, sino si hay parece que tenemos algunas tecnologías eh, dificultades tecnológicas vamos a asegurar que esos comentarios se integren a las actas. Con eso, vamos a regresarlo para comentarios del subcomité. Entonces, lo que escuché hoy día fueron algunas preocupaciones acerca bastante, una presentación bastante robusta, bien considerada, del teniente y el jefe, con algunas preocupaciones eh, de la comunidad acerca de cómo eh, el, los datos se pueden usar. ¿Y algún deseo para una ordenanza futuro acerca de la tecnología de, de, de vigilancia? Creo que está bien que hacemos esto al consejo completo. Vamos al punto 5.3, Esfuerzos eh, de reclutamiento de la policía. Este va a ser el jefe Cregan y el teniente eh, Brenda Harrington. Entonces le voy a dar la palabra a la Teniente Brenda Herton. Ella maneja nuestro equipo de estándares profesionales y el reclutamiento. Es una de las prioridades para el Departamento de Policía de Santa Rosa y hemos visto mucha innovación en los últimos seis meses con el equipo. Y eso es gracias a la Teniente Harriton, Sargento Matt North, eh, eh, eh, técnico de Recursos Humanos y bajo el desarrollo eh, completo de capitán Dan Renzo. Entonces, le voy a decir, eh, le voy a dar la palabra a Brenda. Eh, buenos días. Eh, quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos estado haciendo en el último año y esperamos poder seguir contratando y reclutando y consiguiendo más uh, oficiales de policía y más uh, personal profesional. Entonces, es, tenemos presupuesto para 260 empleados en total, 181 eh, son eh, oficiales juramentados y 79 son civilian, civiles. Ahorita tenemos eh, cuatro vacantes eh, de, del lado de los eh, personal profesional. Esperamos. Eh, poder llenar esos cuatro vacantes. Creo que tres de los cuatro van, se van a llenar dentro de poco. Esa es buena noticia para nosotros, pero me encantaría tomar la, oportun la oportunidad de reclutar a cualquier persona que quisiera estar con nosotros. Entonces, el próximo diapositivo. Creo que el departamento de Santa Rosa ofrece muchas oportunidades que otros departamentos no ofrecen. La división de investigaciones con el equipo de crímenes violentos, a, a, asalto doméstico. Uno empieza a eh, los investigadores con oficiales en las motos tienen la oportunidad de andar en eh, motos y a veces, eh, a uno le dicen, ok, estoy viendo que está haciendo buen trabajo, queremos que vengan, a, que venga a nuestro equipo. No hay un solo camino. Eh, Estas son oportunidades singulares para capacitar a nuestro personal para mejorar en sus propias carreras y crecer como oficiales en lo que suben en los rangos de la organización. siguiente diapositiva. Así como dijo el jefe Cregan, eh, hay un equipo de nosotros aquí que trabajamos en contratar y reclutar. Eh, yo soy uh, Sandra Matnorth. Uh, tenemos un investigador uh, que, es, que pagamos por día y dos miembros de eh, personal profesional en nuestro equipo. Entonces, algunas cosas que hemos hecho para reclutar en el pasado y actualmente es el sitio web de la ciudad, eh, el departamento del departamento de policía, eh, tenemos, asistimos a eventos de reclutamiento locales, utilizamos el equipo de participación comunitaria, eh, vamos a, a asistir al día de seguridad pública en marzo del 20, 2023 y la participación de los empleados durante actividades afuera del, de su trabajo normal, cuando están eh, trabajando con su equipo, el equipo de su niño de béisbol, eh, cosas así, hemos ocupado estos eventos para ayudar a reclutar. Siguiente. Entonces, algunas de las cosas que hemos hecho en el último año es que contratamos un bufete de reclutamiento. Eh, que tomaron muchas uh, fotos y crearon vi muchos videos, uno de los cuales acaban de ver. Tenemos videos de reclutamiento en inglés y en español. Tenemos un sitio web tanto en inglés y en español. Ten ahorita tenemos un contrato con dos eh, eh, salas de cine. Eh, uno de nuestros videos se toca en cada eh, película. Hacemos publicaciones en los... Medios sociales, eh, YouTube, Google, Facebook, LinkedIn, eh, las personas están viendo los medios sociales. Eh, las, en las, los momentos en que solo se. Eh, si estamos bus, eh, publicando en los buses eh, municipales y los del condado, hay un incentivo uh, de contratación para oficiales laterales y despachadores, y esos incentivos se pagan durante tres años. Hay un equipo expandido de reclutamiento que tiene una variedad de experiencia y también incluye personas que hablan español. Hemos eh, Nos hemos contra, eh, apuntado para el compromiso de 30 por 30 y eso es eh, incrementar la representación de mujeres y minorías por 30% y asegurar políticas... Hay... Eh, eh, le apoyamos a mujeres y otras personas para que tengan éxito. So, y también seguimos con el alcance a uh, los Junior Colleges y las universidades en todo el estado. Y cuando uno va al sitio web, joinsenorosapd.com, eso es lo que uno ve. Uno puede ver diferentes videos eh, realizando diferentes cosas dentro de la agencia, como también uh, hay un botón que dice apliquen en la parte superior a la derecha y eso sale y las personas pueden aplicar y nos pueden mandar un, un correo electrónico y alguien del equipo de reclutamiento eh, le responderá. Eh, si hay alguna pregunta o alguien quiere apuntarse o comunicarse conmigo, mi correo electrónico está en la pantalla y mi jefe es capitán Dan Marinczyk. Y eso es todo. Gracias, Teniente Harrington. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Concejal Rogers? Sí, después de ver ese video, creo que yo me quiero apuntar. Este es bastante bonito. Pero mi pregunta es eh, para el, el equipo de est, eh, estándares profesionales. ¿Qué tan diverso es, es ese equipo? Si ese equipo es la base cuando las personas están interesadas en llegar al, a la policía. Bueno, tenemos mujeres y hombres y parte de nuestro equipo de reclutamiento. Yo hablo español, pero también hay personal latino en el equipo de reclutamiento que también habla español y usamos mucho el equipo de participación de la comunidad. Y ese es, uh, uh, hay, diferentes, hay diferentes personas, mujeres, hombres y diferentes etnicidades. Gracias. Gracias por esa presentación, Brenda. Eh, Teniente Harrington, eh, los resultados, uh, los primeros resultados como van para los incentivos para laterales Despachadores, muy bien. Y con los oficiales, estamos en proceso de no sé cuántos hemos hecho hasta el momento, pero yo diría... Probablemente cuatro o cinco en este momento. Jefe tiene una mejor recolección. Si sí, acabamos de hacer los primeros tres. Tuvimos dos laterales de Petaluma y uno de Hayward. Son los primeros tres que recibieron el incentivo de contratación y eso fue una consideración también. Y me parece que tenemos tres o cuatro oficiales eh, que se han movido lateralmente desde que los lanzamos en agosto. Tres ya se apuntaron por esto y tenemos cuatro prospectos más que están empezando el proceso. Entonces, estamos emocionados por las posibilidades, pero sabemos que va a ser un enfoque multifacético. Eh, va a ser, es de usar los, los videos y comunicarlos eh, las oportunidades que tenemos aquí en el Departamento de Policía de Santa Rosa. Yo sé que usted había Ana, hablado de, de los retos. Uh, que, hemos, que tenemos, porque antes teníamos 500 personas que estaban aplicando, ¿Qué es, eh, ¿cuáles son algunas de las tácticas que están usando? Sí, estamos viendo la posibilidad de hacer un incentivo para los eh, que están siendo capacitados eh, en algo más pequeño que los, los oficiales laterales. Esto lo estamos explorando, pero ahorita es comunicarnos más. entonces eh, Hicimos los ocho videos que mencionó oh, eh, el Teniente o oh, siete en, es, en inglés, uno en español. O sea, correr la voz en la comunidad. También lanzamos una audición de, de reclutamiento continuo. Ha, sido, ha durado tres o cuatro semanas, pero también eh, hemos recibido retroalimentación de eh, algunos procesos que, eh, que eh, detenían a las personas. Entonces, antes teníamos un, un, eh, una situación hipotética que, que se eliminó y también eliminamos el, el uh, examen por escrito. Entonces, son algunas de las cosas es reducir esas barreras para poder tener éxito en el proceso y estamos trabajando con el equipo de participación comunitaria para tener un día de seguridad pública eh, donde los Personas que están entrenando o quieren saber más acerca del proceso pueden practicar de subirse la pared de seis pies. Tienen que hacer una carrera de 500 metros, uh, tienen que jalar uh, un maniquí eh, en el suelo. Esos son requisitos de la, de la academia. Entonces, vamos a empezar a decir, vamos a ayudarles a tener éxito <coughs> y tal vez eliminar un poco de la ansiedad de los solicitantes, pero tenemos mucha energía positiva con el equipo ahorita y queremos enviar de siete a diez personas a la academia el otro año. Yo sé que las escuelas preparatorias tenían un camino o un programa para incentivar. ¿Todavía está eso? Sí, todavía está, todavía existe, pero es algo que seguimos trabajando y una de mis metas que tengo para mi primer año como jefe es el programa de lanzar y explorar para la ciudad de Santa Rosa. Yo creo que es una herramienta excelente para participación comunitaria como también eh, de reclutamiento. Es una alguna de las cosas que estamos viendo y está en mi lista. Ahorita estamos trabajando en la capacidad de, de lanzar esos programas porque tenemos muchas partes en movimiento ahorita. Ok, gracias. Gracias por el video. Estoy muy emocionado. Uh, eh, y me gusta que eh, las vacantes han bajado de 21 a 18 y parece que van a bajar a 14. Eh, ¿Y que, pa que para a otros, eh, a otros uh, departamentos, eh, otras jurisdicciones que agarren este video? Uh, y que lo usen para ellos mismos. Y la otra pregunta que tengo es que, ¿qué estamos haciendo para retener a nuestros oficiales? Eh, ¿Cumplen los requisitos para algún tipo de apoyo de retención? Porque me imagino que uno se queda aquí, pero otra jurisdicción hace lo que eh, nosotros estamos haciendo y la persona puede decir, oh, yo puedo pasarme al otro lado y que me den una bonificación Creo que una de las cosas que habla muy bien es que por algunas razones personales, alguno, un par de oficiales eh, se fueron en el último año y de ahí regresaron porque les encantó trabajar aquí en esta comunidad. Yo creo que como departamento, como eh, personal de comando, eh, eh, nos damos cuenta de lo que está pasando con nuestras jurisdicciones y siempre que seamos competitivos y que paguemos y que estemos competitivos en el tipo de oportunidad oportunidades y también para proporcionar oportunidades de bienestar a nuestros uh, empleados. Somos buenos en las que las personas se quieren quedar porque sí apoyamos a nuestros uh, empleados y apoyamos que crean un camino de, uh, profesional que les gusta. Uh, creo que uh, hay otras uh, jurisdicciones que son más pequeñas y no tienen las mismas oportunidades en el área. Es, tenemos mucha suerte que tenemos uh, un equipo donde... Hemos podido proporcionar a los oficiales de eh, tener diferentes eh, divisiones eh, como también todas las tareas colaterales que eh, otras agencias generales no pueden hacer. Tenemos mucha suerte en esa capacidad. Este es tremendo y no es sorprendente que la gente se quiera integrar a nuestro equipo. Hoy voy a pasar a comentarios públicos. No tenemos ningún comentario público en Zoom y no tenemos correo de voz tampoco. Entonces, con eso, eh, muy bien hecho y muchísimas gracias. Oh, perdón, Consejo Rogers. Eh, disculpe. Entonces, solo quería agradecerle al jefe, el personal y los oficiales por tratar de, re, de rebajar las barreras, la participación comunitaria y los esfuerzos alternativos de reclutamiento, creo que sí van a dar fruto. Y eso es lo que necesitábamos hacer a fin de levantar los espíritus de los oficiales, que sí tenemos que traer otras personas aquí. Y creo que el teniente tenía razón. Esta es la razón por la cual las personas vienen aquí y se van a quedar aquí porque somos un departamento excelente. Solo quería agradecerles personalmente por todo lo que están haciendo y pensar afuera de la caja. ¿Algún otro comentario? OK, muchísimas gracias. Con eso tenemos un punto más, creo. Punto 5.4, el equipo especial de ejecución. Si esto nos da mucho orgullo, eh, tenemos en la pantalla aquí uno, uno los eh, cuartos de Zoom, tenemos el Oficial de uh, Ejecución Especial, este equipo se, bueno, en el 2019 eh, eliminaron el equipo de, eh, contra las pandillas debido a las prioridades de la ciudad y vimos un, un vacío eh, con un incremento en delitos violentos, eh, muchos más delitos, mucha actividad de pandilla. Entonces, en agosto de 2021 pudimos empezar este equipo de ejecución especial para llenar algunos de los huecos y empezamos con un sargento y dos oficiales y a principios de este año a, a principios de 2022 pudimos integrar a dos oficiales más entonces tenemos cuatro oficiales eh, bajo el liderazgo de sargento Terry White y tenemos oficiales Jeff Badger, Jason Schiller y Brett Wright que están en el equipo y pueden ver algunos de ellos en la mesa. Le doy la palabra a Terry en un momentito, pero solo quería realzar algunas de las cosas que dejar, resultaron en la creación de este equipo. Si tienen el PowerPoint, y voy a destacar algunas de las estadísticas que tenemos aquí. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, algunas de las cosas estadísticas eh, que resultaron en la creación de este equipo y regresamos cinco datos cinco años viendo los datos desde 2017, hemos visto un incremento significativo en los incidentes de tiroteos. Eh, vimos que subieron 147 por ciento. Y al mismo tiempo, como eh, las armas eh, fantasmas han sido más eh, generalizadas por los eh, jóvenes, han uh, decomisado 633% más porque en el 2019 eh, o sea antes eh, antes eh, decomisábamos cuatro o cinco y hoy decomisamos 150 más o menos al año. Eh, es, eso eso es con los este año también hemos visto mucha violencia en la ciudad de Santa Rosa. Hemos tenido 10 homicidios reportados hasta el momento, solo en los 2022, eh, y ese es el más alto desde de 2018 y eh, desde el lo, en 1986 teníamos eh, 11. Entonces estamos cerca de un récord que no queríamos tener, pero muchos de esos están relacionados a la violencia de armas y de los Diez homicidios, 6 tienen que ver con un arma de fuego. Siguiente diapositivo. Hoy estamos hablando de... Eh, nuestro equipo de ejecución especial. Entonces, las estéticas, cuando preparamos esta presentación, eh, regresamos en los 11 meses. Entonces, empezando con los dos oficiales y el sargento por los primeros seis meses, y los últimos seis meses eh, son cuatro. Solo este equipo ha hecho 146 arrestos en la ciudad de Santa Rosa, han decomisado 43 armas de fuego, y 16 de esas armas de fuego eran armas fantasmas sin número de serie, que tienen mayor probabilidad de usarse en un delito por los vendedores criminales en las calles de Santa Rosa. Entonces, solo le voy a dar la palabra ahorita a Terry. No sé, Terry, si quiere decir algo, solo representando al equipo y lo que usted y su equipo increíble han hecho. Primero, gracias por todo el apoyo. No podemos hacer nuestro trabajo si no podemos obtener financiamiento. Entonces, gracias por apoyar a los agen agentes de los de público. Gracias al uh, equipo de reclutamiento. Entre más oficiales tenemos, más podemos tener en este equipo. Y gracias por el gerente de del equipo por ayudarnos todos los días. Todos los días que salimos esperamos eh, hacer más seguro a Santa Rosa, uh, decomisando los las armas y todo el trabajo es son estos muchachos. Yo solo lo manejo. Gracias, Terry. Es un líder increíble del equipo. Otra cosa que no mencioné es que congresista Mike Thompson se ha notado aún a nivel federal cómo este equipo se están destacando uh, con su trabajo con armas fantasmas. Hace unas semanas congresista Thompson hizo eh, nos honraron eh, en un evento especial y hoy ya están en, su, en el registro. Eh, solo es una vez más destacando el trabajo excelente que están haciendo y el impacto que están teniendo en las ciudad de Santa Rosa. Les doy la palabra a la Presidenta ¿Alguna pregunta del subcomité? ¿Algo pregrabado o vivo en Zoom? Nada en Zoom, nada pregrabado. Okay, con eso me parece que hemos llegado al final de nuestra agenda muy emocionada. Eh, muy de tiempo. Oh, no, perdón. Uh, un punto más. Eh, temas futuros. Alguien quiere poner algo en la, en la agenda en el futuro y con eso no vamos a tener una reunión en diciembre. Vamos a comenzar el próximo año eh, con las reuni reuniones trimestralmente que eso eh, concuerda más con la cantidad de contenido que estamos viendo y con eso vamos a levantar sesión. Muchísimas gracias al jefe y los tenientes y los oficiales por su equipo, como también nuestro personal de tecnología, nuestros secretarios y los miembros del sub subcomité. Muchas gracias.